Hola niños, hoy vamos a aprender algunas palabras en inglés, así que no se muevan. Vamos a utilizar este juego que se llama Matching Letters. Ese es un juego educativo para formar palabras. Está en inglés, yo no sé si se encuentra en español, luego les dejaría saber. Chris, ¿cuál palabra vamos a formar? ¿Cómo dice ahí? Agua. ¿Qué letra es esa? así, W, W. Ajá, y en inglés M W. w. ¿Y esta? U. Sí. que es la L en español? Entonces vamos a formarla. L. Busca la L. cartita ¿qué palabra es esa? ¿y en inglés? sofa, sofa. entonces vamos a ver ¿qué letra es esa? es y en inglés en inglés hey a. Sí. Eso e, eso e, y eso, eso e, eso Vamos a ver forma sofá aquí Son los bloques. Esto es esto e. ¿Cuál? Eso e. Ahí hay una e. Sí. Sí. Entonces vamos a ver forma sofá. Tienes que comenzar por la e. Tienes que comenzar por la E. Ah, ah. por la es primero. ¿Cómo se escribe? La E va primero. Y es ahí que va la E. Ah, tú sabes que no. ¿Dónde va la es? Así es que está ahí. Es o... Hmm. <risa> wow ¡Qué bien! Ahora vamos a hacer otra palabra. <risa> ¿Quieres hacer esta? No. Ok, pues entonces vamos a hacer la otra que tenemos en la filita. Vamos a ver aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¡Autobús! No, ahí no dice autobús. En inglés, ¿cómo es? ¿Estás seguro que todo está bien? Sí, sí ¡Hazlo bien! Uh -huh. Entonces, ¿cómo si la viste? ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! ¿Cómo dice ahí? A ver la siguiente. ¿Cuál es la siguiente carta? Aquí cómo dice. ¿Cómo? Vamos a ver. A. ¿E Muy bien, entonces todo dice, ¿cómo dice la palabra? ¿Ya tú dijiste cómo decía? ¿Y? No, la palabra completa, ¿qué es eso? En... Bueno, Búscala. Sí, sí yo sí veo una yo sí una Entonces pon la t si la ves. ¿Viste? ¡Qué fácil! Entonces conformaste. formaste? Uh, sí. Aquí, ¿cómo dice? ¿B ¿Juntos cómo dice ¡Juntos! Yo escribí una O Yo escribí una O Entonces con la O Yo escribí la A ¿Dónde está la A? Una la Vamos a ver, la siguiente palabra. Como dice aquí. Aquí. Pi. Y... Así es que va la E. Así es que va la E. ¡Bravo! Okay. Vamos con la próxima. Aquí, ¿cómo dice? Map. ¿Qué letra es esa? M. M. A. ¿Y esta? P. P. Bien, vamos a ver qué es eso. Cuatro. Chick. Hello. R. a ver aquí como dice cepillo ahí no dice cepillo ¿Cómo dice? qué es eso peine y en inglés comb no dice si ¿Sí se dice comb en inglés comb. el peine comb, comb. ven vamos a ver aquí sí Aquí. Oh. Ahí. M. M, M ¿Y aquí? B. B. Ahora vamos a ver, forma con. Ese tiene una M. No quiero hacer más. Sí, no. Entonces vamos a repasar las que hicimos. Vamos a repasar las palabras que aprendimos hoy. Sofa. Ant. Puls. ¡Es todo por hoy! ¡Bye, bye!